Saludos cordiales a todos nuestros seguidores por y Nuestra América Online Radio de Estados Unidos. Bienvenidos a la segunda emisión de su programa Lorca más allá de la muerte. Somos Gian de Italia y Charlie Morels de Colombia. Federico del sagrado corazón de Jesús García Lorca, conocido universalmente como Federico García Lorca, nació en Fue Granada, el 5 de junio de 1898 y falleció en el camino de Biznar a Alfácar, Granada, el 18 de agosto de 1936. Él fue un poeta, dramaturgo y prosista español, adscrito a la generación del 27. Fue, sin lugar a dudas, el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX. Y como dramaturgo se le considera una de las cimas del teatro español del siglo XX. Fue asesinado con arma de fuego por el bando sublevado un mes después del golpe de Estado que provocó el inicio de la guerra civil española. Se desconoce aún el lugar de la ubicación de la sepultura de sus restos. Fue educado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada en el Programa de Ciencia de la Literatura desde 1915. Podemos mencionar, entre sus obras más notables, Bodas de Sangre, Yerma, poeta en Nueva York, poema del canto cinco años. El público. Doña Rosita la Soltera. Elba. Romancero gitano. Y seis poemas gallegos. Gracias, Charlie. Un cordial saludo a ti, Charlie e Morales, a tutti nuestros followers su Facebook, YouTube, e nostra Ameri Radio, Nuestra America Online. Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca, universalmente noto come Federico García Lorca, nacque a Fuente Vaqueros, Granada, il 5 giugno del 1898 e morì sulla strada di Pisnar ad Alfacar, sempre a Granada, il 18 agosto del 1936. Fu un poeta, drammaturgo e scrittore di prosa spagnolo legato alla generazione del 1927. Fu il poeta con la maggiore influenza e popolarità nella lettura spagnola del XX secolo. E come eh, drammaturgo è considerato l'acme e la punta una delle dette maggiori del teatro spagnolo del XX secolo. Fu assassinato con un'arma da fuoco dalla parte dei ribelli, un mese dopo il colpo di stato che provocò l'inizio della guerra civile spagnola. Il luogo di sepoltura delle sue spoglie è ancora sconosciuto. Studiò alla Facoltà di Filosofia e Lettere dell'Università di Granada, Scienze della letteratura, a partire dal 1915, e possiamo citare alcune delle sue opere maggiori. Nozze di sangue, Ierma, poeta New York, poema del Cante Iondo, Quindi passano cinque anni, il pubblico, Divano Tamarit, Dona Rosita, la single, La casa di Bernarda Alba, romanzo gitano e sei poesie galiziane. Adelante, Charlie. Grazie, Gianni. La obra más sonada, más representativa de este gran poeta y dramaturgo granadino Federico García Lorca es sin lugar a dudas, Bodas de Sangre. Es una tragedia en verso y del escritor español Federico García Lorca, escrita en el año 1931 se estrenó el 8 de marzo de 1933 en el Teatro Beatriz de Madrid por la compañía de Josefina Díaz y Manuel Collado y escenografía de Santiago Ontañón, que en 1938... Fue llevada al cine por Edmundo Gibbon, protagonizada por la musa lorquiana Mergú. Una delle opere maggiori di Federico García Lorca, sicuramente da citare, es Bodas de sangre, Matrimonio di sangue, Le nozze di sangue. Es una tragedia in versi e prosa dello scrittore spagnolo scritta nel 1931. Fu presentata per la prima volta l'8 marzo del 1933 al teatro Beatriz di Madrid dalla compagnia Josefina Diaz e Manuel Collado, e con la scenografia di Santiago Montagnon che nel 1938 fu poi trasformato dal quale fu realizzato un film eh, da Edmundo Giburg, con protagonista la musa Lorca Margarita Xirgu. Esta obra tiene un argumento muy interesante. Es una producción poética y teatral que se centra en el análisis de un desde lo antiguo y lo moderno en la manera de ver la tragedia todo ello enmarcado en un paisaje andaluz trágico y universal a través de sentimientos que expresan cada uno de sus personajes el tema principal tratado en este gran drama es la vida y la muerte pero de un modo arcano y ancestral en la que figuran mitos, leyendas y paisajes que introducen al lector en un mundo de sombrías pasiones que derivan en los celos, la, en el trágico final, la muerte. El amor se destaca fuerza que puede vencerla. La obra recoge las costumbres de la tierra del autor que aún perduran todo ello a partir de objetos simbólicos que anuncian la tragedia es constante en la obra lorquiana la obsesión por el puñal el cuchillo y la navaja que en bodas de sangre atraen la fascinación y a la vez, presagian la muerte, además de los elementos naturales que también se destacan como la luna. Los acontecimientos trágicos y reales en los que podría basarse la obra de Lorca se produjeron el 128 en el cortijo del Fraile, en Níjar, de la provincia de Almería. Lorca los conoció por la prensa. Si bien la escritora y activista almeriense Carmen de Burgos, originaria de Níjar, ya había escrito una novela corta sobre el suceso anterior a Bodas de Sangre, llamada Puñal de de claveles, que fue también inspiración para el autor granadino. Este hecho histórico vincula a dos personajes reconocidos del pueblo, Paquita La Coja y su... Es una producción poética y teatral que se concentra sull'analisi el análisis de un sentimiento trágico. Stiamo parlando appunto di Bodas de Sangre. Dall'antico e dal moderno, nel modo di vedere la tragedia, tutto questo incorniciato in un paesaggio andaluso, tragico e universale, attraverso i sentimenti espressi da ciascuno dei personaggi. Il tema principale affrontato in questo grande dramma Sono la vita e la morte, ma in un modo arcano e ancefrale in cui compaiono miti, leggende e paesaggi che introducono il lettore in un mondo di oscure passioni che portano alla gelosia, alla persecuzione, alla fine tragica. La morte. L'amore si distingue come l'unica forza che può sconfiggerla. L'opera raccoglie le usanze della terra dell'autore, che tuttora sopravvivono. Tutto questo attraverso oggetti simbolici che annunciano la tragedia, l'ossessione per il pugnale, il coltello, il rasoio, eh, tutti oggetti costanti nell'opera eh, di Lorca, che in bodas de sangre, in nozze di sangue, hanno un proprio fascino allo stesso tempo fanno presagire una morte imminente oltre ad altri elementi naturali che spiccano come per esempio la luna gli eventi tragici e reali su cui si potrebbe basare l'intera opera di l'orca accaddero il 22 luglio 1928 al cortico del fraile annicar nella provincia di almeria l'orca Li ha incontrati attraverso la stampa, anche se la scrittrice e attivista di Almería, Carmen de Burgos, originaria di Nicaragua, aveva già scritto un breve romanzo sull'evento prima di Botas de Sangre, che è stato poi anche fonte di ispirazione per il Granada. Questo fatto storico lega due personaggi riconosciuti della città, Paquita La Coca. Y no podíamos dejar de mencionar en esta segunda emisión de Lorca, Más Allá de la Muerte, los personajes principales que hacen girar esta gran ópera prima. Entre estos podemos mencionar el novio. Él es poco, él es un poco ingenuo, pero a su vez sumamente apasionado. No está dispuesto a que le quiten a quien ama, a su novia. Y en esta misma pasión encuentra su amor ideal. La novia, mujer impulsiva, apasionada e indecisa dice ser arrastrada por la para escaparse con Leonardo o para que no la tachen de impura es la protagonista de Leonardo apasionado, vigoroso, profundamente enamorado de la chica que no le conviene. No se avergonzó en abandonar a su mujer ni a su hijo para escaparse con la novia. Esta casa. Lo que de cierta forma le priva y a su vez aumenta su deseo. Es el antagonismo. La madre. La madre del novio aparece durante toda la obra y entrega información necesaria para la comprensión de la misma. Es de carácter fuerte y apegada a la tierra. Es una enemiga del uso de armas, ya que por causa de esto, a su otro hijo y a su difunto esposo en una riña. Pero también tenemos personajes secundarios que no podemos omitir. Entre ellos está la esposa de Leonardo. Ella entiende perfectamente el afán de su esposo por su prima. Por lo que trata. Sin embargo, evidentemente no lo consigue. La luna, la más poética de la obra, como un leñador joven con la cara blanca, la luna también juega un rol como ayudante de la muerte, pues a través de la iluminación, que esta otorga elemento teatral que es enfatizado varias veces por las acotaciones de la obra en las que se menciona la intensa luz azulada que se debe proyectar cuando el personaje aparece interviene en el final trágico de los dos hombres la muerte también aparece en el bosque como una mendiga descalza y totalmente cubierta por tenues paños verde oscuros. Este personaje no figura en el reparto. Acompaña al novio en busca, de Leo, en busca de Leonardo y la novia. Llega al funeral de Leonardo. Y para cerrar esta parte de los personajes no podemos ignorar al padre de la novia. Este es un hombre anciano y quiere mucho a su hija, tanto como la conoce. Él sabe piensa en Leonardo y no en su novio, pero quiere juntar los patrimonios de ambas familias. Tener nietos que trabajen la Tierra. Tra i personaggi più importanti da ricordare di questa opera colossale di Francisco García Lorca, Lo Sposo. Questo personaggio un po' ingenuo, ma allo stesso tempo estremamente passionale. Non è disposto a farsi portare via la persona che ama, la sua donna, la sua ragazza, in questa stessa passione trova il suo amore forte, ideale. La sposa, una donna impulsiva, passionale, ma indecisa, afferma di essere stata trascinata da una forza per scappare con Leonardo affinché non possa essere marchiata come impura. Lei è la protagonista di tutta l'opera. Leonardo, appassionato, vigoroso, profondamente innamorato della donna che non gli si addice, non si vergognava di abbandonare la moglie e il figlio per scappare con la sposa. È sposato con la cugina di questa sposa, che in un certo senso lo priva e a sua volta ne aumenta il desiderio. È l'antagonista della commedia. Poi abbiamo la madre, la madre dello sposo appare durante il gioco di tutta questa opera e fornisce le informazioni necessarie per capirlo. È una donna combattente, di carattere forte, attaccata alla terra, è nemica dell'uso delle armi, poiché a causa di queste armi ha perso l'altro figlio e il suo defunto marito in una rissa. La moglie di Leonardo È la moglie di Leonardo, capisce perfettamente l'entusiasmo di suo marito per suo cugino, quindi cerca di evitarlo come meglio può, tuttavia mm, non ci riesce. E poi c'è la luna, in questo simbolismo, appare nella scena della foresta, la scena più poetica di tutta l'opera, come un giovane taglialegna con la faccia bianca, la luna svolge anche un ruolo di aiutante della morte, perché attraverso l'illuminazione che fornisce elemento teatrale più volte enfatizzato dalle scenografie dell'opera, in cui l'intensa luce bluastra che è deve proiettare quando il personaggio appare, interviene nella tragica fine dei due uomini e c'è la morte la morte appare anche nella foresta come un mendicante a piedi nudi e totalmente coperta da tenui panni verde scuro questo personaggio non è nel cast accompagna lo sposo alla ricerca di leonardo e della sposa arriva al funerale di leonardo il fidanzato e infine non meno importante il padre della sposa È un uomo anziano che ama sua figlia tanto quanto la conosce. Sa che lei pensa a Leonardo e non al suo ragazzo, ma lui vuole unire i beni di entrambe le famiglie e avere nipoti che lavorino la terra. Bueno, esta obra está llena de matices, de mucha simbología. Para poder entenderla y adentrarse en un análisis exhaustivo, es importante conocer lo que significa cada símbolo que Federico García Lorca tiene en cuenta para darle forma a esta maravillosa obra estos símbolos característicos tenemos el caballo comúnmente este simboliza la masculinidad probablemente la mención más significativa símbolo se encuentra en la nana que cantan la suegra y la mujer en el segundo cuadro del primer acto. En este, mediante el uso del caballo, se crea una ironía trágica que arruina el desenlace fatal de la obra. La luna. La luna es un elemento recurrente en la obra de García Lorca, simbolizando en la mayoría de las veces la muerte. Ejemplo de esto es el romance de la Luna. Luna, el cual figura dentro del afamado romancero gitano en Bodas de Sangre, vuelve a otorgar este significado trágico. Pero aquí la luna no solo está asociada con la muerte, sino que se vincula directamente con la violencia y el correr de sangre que ésta implica. El cuchillo. Este significa muerte y amenaza. La mendiga también simboliza la muerte. Y finalmente, la corona de azar, que simboliza el compromiso y la honra. En un ópera así colma y e densa de simbolismo, encontramos... Eh, eh, particolari soggetti, quale il cavallo, la luna, eccetera. Il cavallo, il cavallo che comunemente simboleggia la virilità, la mascolinità, probabilmente la menzione più significativa di questo simbolo si trova nella ninna nanna, cantata dalla suocera e dalla moglie, dalla donna, nella seconda cornice del primo atto in questo attraverso l'uso del cavallo si crea una tragica ironia che eh, rovina l'esito fatale dell'opera e poi la luna di cui abbiamo già parlato è un elemento simbolico ricorrente nell'opera di garcia lurca perché perché come abbiamo già visto simboleggia la morte per la maggior parte del tempo un esempio di questo appunto nel romanzo della luna, eh, luna che appare all'interno del famoso romanzo gitano. In boda de sangre questo significato tragico è nuovamente concesso, ma qui la luna non è solo associata alla morte, ma è anche direttamente collegata alla violenza, allo spargimento di sangue che ciò implica. E poi il coltello, morte e minaccia. E c'è il mendicante, che simboleggia la morte. E la corona di fiori, la corona di fiori di arancio, che simboleggia l'impegno e l'onore. Bueno, Jan, eccellente analisi di questa gran... Ópera, prima, obra maravillosa, eh, oh, con un mensaje muy diciente. Monólogo, el olor de García Lorca, Nidia Cabadía Martínez, Colombia. Derechos Reservados de Autor. Mientras medito, pienso y pienso. ¿Me preguntan algo? ¿Quieren saber en qué estoy pensando? Saben, les confieso a todos. Llega a mi mente un pensamiento fantástico y categórico. Hablo de la literatura, la literatura universal. Y de inmediato me viene a la memoria. Federico García Lorca. Sí, Lorca. Y no sé, con su nombre también percibo su olor. ¿Sabían que García Lorca tiene olor? Cuando a mi mente llega su nombre, llega a mi nariz. Un olor a sangre, a cuchillo, cuchillito, a tragedia, a sal, a frustración, a muerte. Y también me huele a imágenes coloridas, a arte musical y no sé cuántas cosas más. Busco en mis recuerdos me encuentro con esa magistral obra de teatro del año 1933, Bodas de Sangre, en donde hay extraordinarios paisajes líricos y una inmensa fuerza dramática que le confiere a cada personaje ambientes y conflictos de innegables realidades. Si no escuchen a la madre, la criada, al padre, la novia o el novio, la vecina, la mujer o cualquiera de los personajes que aquí no nombro, inclusive Leonardo, el único que tiene nombre como para dejar escrito para la posteridad, que el amor es lo único que debe prevalecer. Además, en mi análisis, encuentro que este escritor, poeta y dramaturgo usa un lenguaje empapado de símbolos, símiles y metáforas de altísima calidad estética. Lenguaje que impregna sus escritos de imágenes de brillante, colorido y musicalidad. Desparramando por toda su obra lírica y dramática, enorme calidad poética. Ahora deduzco por qué dijo, «El poema que no está vestido no es poema, como el mármol que no está labrado no es estatua». Sea esta la oportunidad para traer sus letras a la memoria y atreverme a afirmar que, para la literatura, Lorca es el poeta contemporáneo de mayor universalidad. Sus escritos fueron un presagio hasta para él, porque ese olor del que les hablo impregnó hasta su misma vida, cuando la tragedia y la muerte de sus personajes también lo alcanzó. Dejando escrito, en letras rojas para la historia, su nombre en su camino a Bisna Y a continuación, estamos a nuestra a nuestros seguidores, a una persona muy especial. Ella es escritora colombiana. Su nombre es Nidia Cabadía Martínez, de Colombia. Bienvenida, Nidia. Nació en Momil, Córdoba, Colombia, en 1961. Es hija adoptiva de Fonseca, Guajira, península colombiana, especialista en la enseñanza del inglés en uninorte de Barranquilla, licenciada en inglés francés, docente de inglés de secundaria en la Guajira, Colombia. Es escritora, coordinadora de experiencias significativas que le han merecido reconocimientos como pergamino por liderar proyectos pedagógicos y mención del premio compartir al maestro por propuesta pedagógica sobre interculturalidad educativa en la guajira pertenece a los colectivos internacionales papel y lápiz, prosa, música y poesía. Cultura project de Italia ha escrito dos libros inéditos. ISP Course for Student in a Specific Context, libro didáctico para la enseñanza de lecto, escritura en inglés y Mariluz, un relato de vida real. El cuento para y artículos en papel y lápiz. Casa Editorial Algunos artículos en Voces de Unidad en la revista Codefond de Colombia ha participado en eventos virtuales, nacionales e internacionales. Primer Festival Internacional de Poesía, Papel y Lápiz en marzo de 2021. Mujeres de Papel Poético, Poesía del Mundo para Colombia. En mayo de 2021. Nacional de Escritores, Prosa, Música y Poesía. En diciembre de 2021. Recital en la Casa del Poeta en Nuestra América Online Radio de Estados Unidos. Narración Vida en Pareja. En la emisora mexicana, Rao Radio Alfa Omega. De todo para todos, donde tú. Programa 41. En Bodas de Sangre, de Federico García Lorca para Radio Teatro. Como convidada, una producción del colectivo internacional prosa, música y poesía. En recital, voces de mujeres, prosa, música y poesía, en marzo de 2022. Y recital, mujeres de papel y lápiz, en marzo de 2022. Bienvenida, apreciada amiga Nidia Cavadía Martínez, a Lorca, más allá de la muerte. Bienvenida. Muchísimas gracias Carlos por esta biodata leída eh, gracias a Tiambro Chidi me dio el placer de conocerlo hoy virtualmente eh, ¿no? Sí, sí. estoy yo de, de poder estar aquí con ustedes, de poder compartir un poco de este excelente escritor español Federico García Lorca quien ha sido pues un reto para mí, de verdad. Creí conocerlo. <laughs> Increíble. Allora, Nidia Cavadia Martínez es nata a Momil, Córdoba, en Colombia. Es un artista colombiana que ci hace piacere tener aquí con nosotros. Eh della penisola colombiana, specialista nell'insegnamento dell'inglese presso la Unisorte a Barachia, laureata in inglese, francese, docente nelle scuole superiori, è pluripremiata, eh, ha ricevuto molte menzioni per progetti pedagogici, proposte pedagogiche eh, sull'interculturalità educativa, alla Guaira, appartiene ai collettivi internazionali di papelli Lapis, che conosciamo, carissimi amici, ed anche al gruppo collettivo Prosa, Musica e Poesia, ma anche ambasciatrice della cultura presso il, programma, il progetto Cultura Project. Ha scritto due libri, Inediti e Corso ESP per studenti in un contesto specifico, un libro didattico per l'insegnamento della lettura, scrittura in inglese, Mari e Luce, Mare e Luce, eh, una storia di vita reale, ha pubblicato anche il racconto Parodia di Amor e articoli vari su Papel y la Pizza, la casa editrice internazionale colombiana, alcuni articoli su Voces de Unidad nella rivista della cooperativa Codefon della Colombia e ha partecipato a molti eventi sia nazionali che internazionali. Al Festival internazionale di poesia di Papel e la pizza nel marzo 2021 Mujeres de Papel quindi Donne di Carta eh, recita al poetico Poesia del mondo eh, della Colombia nel maggio 2000, 2021 insomma tantissime tantissime cose eh, ed anche abbiamo visto qui nella narrazione della vita in pareja presso la stazione Messicana Radio Alfa Omega di tutto per tutti dove si ascolta la tua voce nel programma in Bodas de Sangre di Federico garcía Lorca per Radio Teatro incredibile. Benvenuta qui con noi, benvenuta con nosotros y gracias eh, Nidia cavadia Martinez no, gracias a ustedes de verdad por darme esta oportunidad estoy muy contenta de estar acá excelente Nidia eh, para nosotros es un placer que nos estés acompañando en esta segunda emisión de Lorca más allá de la muerte porque definitivamente su obra siempre vivirá en nuestros corazones y en la mente de las personas que lo hemos leído en sus diferentes modalidades, tanto poética como en sus diferentes obras de teatro. Sì, grazie a Charlie attraverso le sue numerosissime opere di Federico García Lorca Federico continuerà a vivere grazie anche a questo spazio al lavoro di media di Charlie sulla trasmissione Masaya della Muerte che è nata da un'idea di Charlie Morales della Colombia grazie a questa idea che Federico García Lorca continuará a vivir en nuestras mentes y en nuestros corazones. Muchísimas gracias, Jan. Bueno, Nidia, eh, hablemos un poco sobre tu experiencia con este dramaturgo granadino. ¿Cómo te sientes de haberte reencontrado con Federico García Lorca después de tantos años? Bueno, Carlos, la verdad que eh, Bodas de Sangre fue una oportunidad grandísima para reencontrarme, tú has dicho la palabra exacta, porque hasta hoy yo realmente, ¿qué te puedo decir? Eh, en mi secundaria, como toda una buena estudiante que fui, perdonen la modestia, eh, leí a Lorca, eh, pero así nombrado nomás como un escritor español que estaba dentro de la literatura universal y cualquier estudiante que en esa época quisiera tener una, un buen acierto en sus respuestas. Obviamente que tenía que saber los nombres, la fecha, las obras, y hasta ahí fue. Pues, de repente, ahora, después de tantos años, aparece la oportunidad de reencontrarme con bodas de Sangre, con Federico García Lorca nuevamente, y es cuando me vengo a dar cuenta que una poesía que, de la cual recuerdo su primera estrofa, era precisamente de Federico García Lorca y que se titula La Casada Infiel. Entonces, cuando me digo, wow, si yo me sabía ese pedacito de, de, de cómo es, de la poesía, pero ni siquiera sabía que era de Federico García Lorca. Así fue, a eso me siento, pues me siento contenta. Bellísimo. Y e seguramente ha estado un. Un evento eccezionale quello che ha portato sul teatro e con questo monologo anche eh, la nostra amica eh, Nidia attraverso già la sua conoscenza eh, scolastica che aveva, ma poi eh, traslare e portare tutto quello che sapeva su Federico García Lorca e ritrovarlo e ritrovarselo in teatro è fatto un po' come incontrarlo e conoscerlo veramente e questa è una cosa sorprendente e credo che possa poi cambiare un autore quando si trova ad interpretare dal vivo un'opera così importante okay. media de tu obra el monologo el olor de García Lorca bueno, ¿qué te puedo decir? Mi, mi, mi última obra que es precisamente esta, el, el, un monólogo, eh, lo, lo titulé El olor de García Lorca porque precisamente nace de ese reencuentro que tuve eh, de la oportunidad de, de interpretar o de, o de intentar interpretar el personaje de la madre y cuando me tocó leerme todo ese, ese guión, con los cinco sentidos, porque de acá no bastaba únicamente con leer. Me di cuenta que Federico García Lorca tenía algo muy especial. Es cuando uno de verdad empieza a, a tener conciencia de quién fue y por qué fue grande. Entonces se remite o me remito a aquellos tiempos escolares y me doy cuenta que de verdad me quedé en pañales porque únicamente llegué a conocer poco. Oh, entonces empiezo a darme a la tarea de, de escribir algo que no hubiese, que no encontraba de él y me encuentro que dentro de la misma obra de él, Boda de Sangre, encuentro un monólogo. Sin embargo, empiezo a mirar quiénes habían escrito un monólogo sobre Lorcas y no encontré nada no sé si de pronto lo hay si de pronto no está publicado pero hasta donde alcancé a hacer mi búsqueda no lo encontré entonces dije, bueno, mi obra va a ser un monólogo que voy a hacer sobre Lorca y así nace mi monólogo El olor de García Lorca ¿Por qué lo titulé El olor de García Lorca? porque cuando investigaba y y cuando interpreté el papel que intenté hacer primero y que finalmente no, no se pudo, entonces terminé como eh, un personaje más secundario, como fue el de convidada. Entonces me di cuenta de que él tiene de eso que hablabas tú, de, de los, del simbolismo, de la representación. Entonces sentí, yo es que personalmente puedo decir que sentí huevo un olor, a Lorca, y entonces consideré que ese debía ser el título de mi, de mi monólogo. straordinario. Es el monólogo de Nidia, que sentiremo eh, più tardi, Un monologo intitulado L'odore di García Lorca, nel quale, e y a través del cual, traspare tutta la simbología della letteratura straordinaria di Federico Garcia Lorca, avremo modo di sentire questo monologo rappresentato e interpretato da, da nostra amica colombiana, Nidia. Ok. E y... cuéntanos ora... Eh... Ya, ya nos contaste eh, un poquito eh, sobre el proceso creativo. Ahora, eh, rela la experiencia de ver ese producto terminado. ¿Qué sentiste? ¿Cuál fue ese volcán de sensaciones al saber que te reencontraste con con este dramaturgo granadino y le hiciste un homenaje a través de, de tu obra el monólogo El Olor de García Lorca Bueno, te cuento que la verdad fue como un, una sensación de mucho placer una sensación de haber cumplido de haber logrado ya que no se pudo como te decía con el personaje que inicialmente estaba eh, para ensayando para la, la obra de radioteatro, pues como quien dice, fue lo que finalmente llenó ese vacío que de pronto me había quedado ahí y me siento pues realizada, me siento contenta, sí con unas ganas de que ese monólogo no se quede en mis papeles, no se quede en mi cabeta, sino que siga corriendo. La domanda che ha fatto Ciardi è che effettivamente il, il, il fatto di dover interpretare a livello teatrale eh, e con un monologo consente all'autore, questo che credo che sia una cosa straordinaria, di entrare veramente nella parte. E deve essere una sensazione straordinaria, vero Nidia. Bellissimo lavoro, ottimo. Okay. Qué bonita, qué bonita Lidia Cabadía Martínez eh, poder poder crear poder hacer eh, nuevas cosas poder reencontrarte con un autor polémico pero detrás de toda esa polémica un, un artista en toda la expresión de la palabra, un artista muy integral, un artista que definitivamente aprovechamos la oportunidad para invitar a leer, a conocer, a explorar cada, cada aspecto simbólico de su obra para que lo conozcan y así como nosotros puedan hablar con propiedad, con criterio de toda esa amalgama de símbolos en cada uno de sus poemas y sus obras teatrales. ¿Qué consejo le darías, Nidia, a las nuevas generaciones? Bueno, de hecho, se las. A, respecto a, a, a este autor. Adelante, Nidia. Bueno, de hecho, se las estoy dando porque soy docente, ya tú lo decías cuando leías mi biodata, y trabajo precisamente con esos chicos que en la, en la época, del, de la misma época, cuando yo. Eh, no abordé a Lorca como debía abordarlo en aquel momento, entonces hoy les hago y les ejemplifico con mi propia experiencia y les digo, lo mejor que pueden hacer hoy en día es leer los grandes escritores porque hay mucho que aprender de ellos, e incluso aprende uno a conocer la cultura sin necesidad de tener que ir a la historia aprende uno a conocer la, la, cómo es lo justo la todo lo que concierne la idiosincrasia de, de una cultura a través de leer, un escritor, pero leerlo así, leerlo con los cinco sentidos que les digo yo, yo, yo les repito mucho esas palabras. Y es el mismo consejo que hoy desde aquí de, de tu programa y del programa eh, este, poder, puedo decirle a todas las generaciones, cualquiera sea el idioma que hablen que Lorca no es un poeta español ya. Lorca es un, un poeta universal y cualquiera debe y, de, y tiene que leerlo. Increíble, gracias. Cioè, Federico García Lorca no es semplicemente y e no va recordado simplemente como un poeta español, e, ¡ma como un poeta universale Y e la poesía es Me Tengo una pregunta por ti, media. Eh, Ese contacto con Lorca a través del monólogo te ha estimulado mucho seguramente, sin duda pero nos gustaría saber si estás preparando algo más eh, fruto de esa experiencia con Federico Pues sí, la verdad es que algo concreto todavía no tengo pero sí me di cuenta que después que fui capaz de expresar ese sentimiento, todo eso que, que me hizo experimentar la lectura y la, los ensayos de, del radioteatro, tengo más compromiso con Lorca y es no quedarme de pronto con las ganas de hacer este o aquel papel. Yo digo, bueno, ya no fue el que ensayé inicialmente, me tocó un secundario, pero mi aspiración es poder hacer uno un, un papel de Lorca para, para poderlo eh, interpretar y continuar continuar escribiendo continuar leyendo sobre él y, y, y mirar a ver qué otra cosa se me puede venir en un momento de esos que así como me inspiré con el monólogo también me puede inspirar para otra, Excelente. otra te agradecemos mucho que hayas compartido tu gran trabajo con nosotros, Lidia, Lidia. Gracias. No, gracias a ustedes nuevamente, de verdad. Agradecida estoy yo. A ti la palabra, Charlie. Ok, sí, muchísimas gracias. Ha sido una oportunidad maravillosa de compartir la pasión ...por la literatura, la literatura universal de Federico de Jesús García Lorca. Fue un gran placer compartir con... ...de esta segunda emisión de Lorca, Más Allá de la Muerte. Muchísimas gracias a todos nuestros seguidores de Facebook, de YouTube, de nuestra América. Seguirnos y también los invitamos a que se inscriban a nuestro canal de YouTube, Cultura Web TV, para que sigan mucho más cerca toda la programación que tenemos disponible para ustedes. Y queremos no agradecer a todos, Charlie. Gracias. Muchísimas Charlie. gracias. Nidia Cabadía Martínez. Gracias, ya, gracias placer, Un gran placer compartir. Así. La distancia. Adelante, Jan. Gracias. Las últimas palabras de despedida para nuestro nuestra querida amiga de Colombia, Nidia Cabadía Martínez. Sí. Grazie, un saluto carissimo a tutti i nostri ascoltatori, sia video che audio, un saluto anche a Radio Nuestra America Online, un saluto alla, alla nostra amica artista Nidia Cavadia-Martinez per la sua presenza graditissima qui con noi, grazie al nostro Presidente per la Colombia eh, di Cultura Project, eh, Charlie Morales. E grazie a tutti e ci vediamo alla prossima puntata di Masa Ayah della Muerte. Ciao! Ciao!